Hola, buenos días, estamos aquí en Claxo TV, muchas gracias por tenernos. Estamos aquí porque hoy presentamos por primera vez un documental que se llama El Tiempo de la Hormiga. El documental trata de ilustrar el impacto que la responsabilidad de las tareas de cuidado tienen en la vida de las mujeres y creo que antes de arrancar aquí un pequeño panel con la directora Stephanie Brewster y una de nuestras protagonistas, Daniela Armenta, podríamos ver un pequeño extracto ¿no? del documental. Muchas gracias. Este, como se puede apreciar un poco, es, estamos tratando de ilustrar labores muy cotidianas, que por lo general se ignoran, pero que toman un porcentaje muy alto de la vida de las personas que se ocupan de ellas. Este, hace rato no me presenté, yo me llamo Gabriela Sofía Gómez, yo soy la productora de este documental. El documental sale a partir de que formamos parte de un estilo de colectiva que se llama Feminismo Crítico, fue fundada por Marta Lamas y que existe para reflexionar sobre temas de igualdad de género y de actualidad. Y creímos que era muy importante volver a poner el tema de los cuidados sobre la mesa. Fue un tema muy importante en la segunda ola del feminismo y con el tiempo dejó de tomar relevancia por otros, otros temas más apremiantes. ¿no? Pero bueno, esperamos después tengan tiempo de ver el documental. Para iniciar este panel me gustaría que Daniela Armenta Hernández, es una de nuestras protagonistas, nos contara por qué fue para ella importante participar y ella además al final del documental nos da una frase muy importante sobre la labor del Estado y cómo el Estado debería de ser corresponsable de estas de estas tareas. Entonces, Dani, un poco cuéntanos qué fue para ti, qué significó participar. Pues creo que en principio fue una gran iniciativa, o sea, el hablar del trabajo de cuidados, como dice esta Gaby, es pensar que es una o sea, es una enunciación por parte del feminismo, es una pues un, un proyecto político que últimamente, en los últimos años a veces los feminismos se han olvidado. Creo que fue muy importante la participación para poder pensar cómo los cuidados nos están atravesando a nosotras, como jóvenes a nosotras y también creo que el proyecto, el pensar como que no necesariamente poner en, en la mesa el tema de que los trabajos de cuidado no son un tema solo sobre madres, sino también o sea, no sobre mujeres, personas que cuidamos y creo que otro de los temas más importantes es también denunciar y también enunciar a la vez que el Estado es un gran responsable para los cuidados, que hay que robustecer todo este Sistema Nacional de Cuidados, que hay que comenzar a construir la idea de que los cuidados no pertenecen a las tareas que, te, que se piensan que son propias de las mujeres, sino que es más este, importante y responsabilidad de todos y de todas. Súper bien, Dani, muchas gracias. Yo creo que tocas un tema súper importante ahí en el documental, lo que nuestra directora, que ahorita le voy a dar la palabra, trata de hacer es ilustrar cómo… Cómo cuidar es algo muy bello, pero a la vez que puede ser muy asfixiante y cómo se puede volver protagonista de la vida de alguien y la recompensa muchas veces es, además de amor, también un poco de precariedad, entonces quiero dar la palabra a usted para que nos cuente cómo logra esas imágenes, cómo pudo darle esa sensibilidad, cómo entiende ella el tema que tratamos. Hola, pues muchas gracias a Claxo por invitarnos a esta pequeña mesa. Eh, pues sí, lo que mencionaban, tanto Gaby como Dani, eh, este, pasarlo a imágenes quizá fue una de las cosas o fue el mayor reto para, para este proyecto, ¿no? porque cuando pensamos en, en el trabajo de cuidados, en, el, en algo que nos hace pensar en el afecto, en el amor y algo que se ha puesto sobre las mujeres, ¿no? las mujeres como eh, las, que cargan, las que llevan eso, a la vez nos hace pensar en cómo a, a los hombres también se, la, se les han asignado esos roles. Entonces, todos estos conceptos que generan estas desigualdades, llevarlos a un lenguaje visual y además hacer, digamos, entender y reflexionar, que es lo que queremos a final de cuentas, no. el cine quizá no cambia el mundo, pero sí puede generar el primer paso para... Eh, cambiar formas de ser, formas de pensar, poco a poco. ¿no? Entonces la intención era poder captar en el cotidiano de 10 mujeres de la Ciudad de México, eh, de distintos contextos sociales, distintas edades, profesionistas, algunas no profesionistas, algunas mamás, algunas no mamás. Este, eh, y con, sí, con perfiles distintos y poder, eh, a partir de una entrevista que… Eh, trata este tema que estamos abordando, poder escuchar cómo labores tan cotidianas, labores tan pues a las que todos estamos todas y todos estamos acostumbrados y sin embargo este, verlas tanto, tenerlas enfrente, las ha invisibilizado, ¿no? entonces intentamos a través de las imágenes eh, un poco quizá llevar el cotidiano eh, con, con otro lente, no entonces por eso tenemos en el documental eh, quizá hacer una cama o lavar trastes, que puede ser una de las labores más, eh, pues no sé, que podemos ver con incluso algo de desprecio o decir, ah, pues es lo más sencillo del mundo y sin embargo no lo es, ¿no? Y sin embargo implica muchas cosas y cada una de las tareas de, de cuidado representan eso, ¿no? Entonces esta contradicción de un gran esfuerzo... Este, dejar unas cosas por hacer eso, cuidar a los hijos, por este, dejar una profesión por cuidar a los hijos y a la vez eh, poder elegir una vida, no poder elegir una carrera, poder elegir también el ser madre y pensar también cómo, pues cómo una familia se puede ver afectada por eso, cuando el peso a lo mejor económico en una familia eh, pensada tradicionalmente, una familia heterosexual, pues normalmente… Este, hay toda, expectativa, toda esta expectativa también en los hombres, entonces ahí lo interesante de pensar, bueno, no es solo que los hombres se concienticen, sino cuál es la responsabilidad del Estado en, en todas estas tareas invisibilizadas, ¿no? entonces creo que es un tema que, eh, que abre muchas preguntas, que no resuelve completamente, pero que el poder ponerlo en en un lenguaje artístico para, para seguir debatiendo y para seguir pensando, pues creo que es un complemento perfecto para, pues para avanzar poco a poco en esta materia. Ahora está con nosotros Mayra, Mayra también es una de nuestras protagonistas y el documental que filmó Stephanie sumaba como unas 76 horas de filmación y el documental final son 45 minutos porque… Pues sabía que pues obviamente hay que tenerlo conciso, ¿no? Hay que todo. Pero las entrevistas que les hacemos a las 10 chavas son unas joyas porque además pues, traen bastante que, que cuando lo escuchas de su voz te conmueve, ¿no? Y es conmovedor porque se está hablando de cosas, como ya dijimos mil veces, ¿no? Que, que son súper cotidianas y que no, no, no alcanzamos a dimensionar cómo nos invaden. En la entrevista de Mayra, Mayra... Tiene muchos momentos increíbles, pero dos que se quedaron muchísimo conmigo, que me gustaría que los comentara ahora. En uno de ellos, Mayra nos habla de, de cómo años de labores de cuidados este, tuvieron un efecto ¿no? en, tu, en la salud de tu mamá, ¿no? de todo este rollo de, de estar lavando, de estar cuidando, de estar procurando como el bienestar de todo el hogar, y de cómo tú y tu hermana salen a la universidad, salen a la prepa, y en ese momento dicen: Oye, hay otro mundo aquí, ¿no? hay otras posibilidades. Y dices algo que se vuelve clave en nuestra historia, que es yo no sabía que se llamaban tareas de cuidados y cómo influye eso para ti ahora, cómo lo ves, cuéntanos un poco en bueno, esta parte. Primero agradecer que me hayan invitado a este proyecto tan, tan bonito, que realmente lo que busca es visibilizar estas tareas ¿no? que hacemos las mujeres, no importa si tienes hijos, si estás soltera, si estás casada, son tareas que simplemente por ser mujer te tocan hacer, ¿no? Y que a lo mejor muchas veces desde la casa te lo enseñan, pero porque no hay esta conciencia de que eh, también los hombres son, son responsables o corresponsables de, de estas tareas en un hogar. Como menciona Gaby, eh. Antes de, yo de más chica pues ya me cuestionaba estos roles de género distintos, ¿no? Yo decía, ¿por qué mi mamá tiene que servir? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué? Entonces eh, cuando salgo a estudiar fuera de, digamos, de mi de mi cercanía, de mi círculo, y empiezo a, a ver que hay un mundo muy distinto y que hay, que hay Cosas que me puedo cuestionar y que tienen respuesta, es cuando empiezo a indagar más ¿no? y a buscar más información acerca de, empiezo a adentrarme un poco más y empieza este, también esta, este cambio dentro de mi hogar, ¿no? impulsado por mi hermana y por mí muchas veces, diciendo: No, pues sabes que papá también te toca hacer esto, no porque tú salgas a trabajar y, y traigas eh, el dinero, ¿no? que a lo mejor muchas veces pensamos que las personas que se quedan en casa no están generando, pero sí están generando, están haciendo posible que estas personas que salen a, a traer dinero a un trabajo remunerado puedan hacerlo, porque ellas son las que van a hacer los pagos de, del teléfono, de los servicios, hacen la comida, porque pues la comida no se hace mágicamente, a lo mejor el hombre va y trae, trae dinero en un trabajo remunerado y ese dinero no va a ir solo a comprar la comida, no va solo a cocinar, no va solo a pagar todo lo que te tiene que, que hacer y hacer posible que los hombres o otras personas dentro del hogar, como mi hermana y yo misma, pudimos salir a estudiar que en otro sentido, si no hubiera quien hiciera estas tareas que no son valoradas y no son remuneradas, eh, no hubiéramos podido hacer. Muchísimas gracias Maera. es un testimonio súper importante, es un testimonio muy importante y que además yo creo que muchas personas cuando lo vean es algo de que los va a marcar, ¿no? O sea, de cómo los hijos son finalmente los que podemos ir empezando a cambiar las cosas en nuestros hogares y poco a poco el mundo que nos rodea. Este, ya vamos a terminar esta intervención, no sé si nuestra superdirectora quiera decir algo más. Bueno, yo lo que quiero decir es que me siento muy agradecida por haber tenido el apoyo de Feminismo Crítico, que es de donde se origina este proyecto. Eh, como directora me siento muy agradecida de que el otro pulmón de este proyecto, Gabriela Gómez, me haya apoyado en todo este camino, porque ustedes saben que sacar una película en este país es difícil y que se vea es mucho más difícil y hoy estamos aquí en Claxo haciendo un preestreno. Entonces, pues la verdad me siento muy agradecida eh, de que pues a la gente la gente lo pueda ver y a la gente le pueda gustar y que pues podamos seguir abriendo un debate con respecto a estos temas y pues que sigan acompañándonos y que nos busquen en las redes de Feminismo Crítico, que es arroba feminismo crítico, estamos en Instagram y en otras redes sociales y pues esperemos esperamos sus comentarios por ahí y muchísimas gracias Claxo y muchísimas gracias a todas las ONGs que nos acompañaron y que nos apoyaron y a todo mi equipo también y a todas las protagonistas. Muchísimas gracias por escucharnos, este, para cerrar vamos a ver otro pedacito del clip. Gracias. Okay. Gracias. ya ya Gracias. Gracias. Ya, ya, ya. ya siéntate y Gracias. para que se venga para Las, no, son pues la la Las ventas, y vamos, vamos a hacer como una introducción de que son, pero son como muy breves. Porque ya ni me dijiste cómo te fue el martes. ¿Qué no Agarra huevito, bro. Muy bien. Las tareas del hogar. Y cuidados, ¿qué palabras tan amplias? Pareciera que es un trabajo que no lleva mucho esfuerzo ni mucho tiempo y es un trabajo que lleva mucho esfuerzo y mucho tiempo. Vivo con mi abuelita y con mi hermana Dani y pues con mi hijo Javier. No tenemos en específico alguien que diga, ah yo barro o así, pero... Mientras una barre, a la siguiente le toca este, trapear y cosas así. Y por lo regular lo hacemos entre mi hermano y yo para no cargarle la mano a mi abuelita. Yo vivo con mi mamá y mi papá, Claudia y Francisco, y tengo dos hermanos, eh, Eric que tiene 20, y mi hermanita de 11, que se llama Laura Paola. Y los deberes aquí en el hogar pues se dividen principalmente entre mi madre y yo. Diría que mi hermano también ayuda un poco, un poco a fuerzas. Vivo con mi mamá, mi hermana, sus dos hijos, y mi hermano, mi cuñada y sus dos niñas. Y solamente soy yo, mi mamá, la que hace más cosas. Principalmente yo y mi mamá, junto con mi uno de mis hermanos. Él nos ayudan bastante. Tengo ocho hermanos varones y somos tres mujeres, 11 en total, 11 hermanos. No, no necesariamente se reparten, no sé si, es, no sé si ya hay como un, una especie de acuerdo, pero pues básicamente yo me encargo de Bruno, eh, de hacer de comer. Eh, Álvaro lava la ropa, eso sí es interesante. Vivo con mi esposo, Álvaro, y...